El lolita es una moda japonesa que rescata la estética de las épocas, victoriana y rococó. Surge a finales de los 70, como respuesta contra las presiones que las mujeres japonesas sentían de la vida tradicional que les imponía casarse y ser buena madre. Además, Japón tuvo una gran introducción de elementos occidentales que junto a la estética glam de bandas rock locales, terminó de completar la idea del lolita. Pero más allá de la estética, el lolita es un estilo de vida una apreciación romántica al pasado y el resultado de sueños compartidos que representa la libertad, la inocencia y la independencia como mujer moderna. Arte, moda, dedicación, belleza, conejos, muchos conejos, expresarse. Es un escapismo, pero algo utópico, algo utópico. utopía. Creatividad, rebeldía, una máscara, pero de estilo de vida, hobby. Fantasía. Transgresión. Inspiración. Ser una misma. Romantísimo. Eh, en una palabra, a ver... No, no sé, no lo puedo... No sé. Eh, a ver, busquemos una palabra. Paso. Paso. <risa> Por más que el estilo esté asociado con la niñez y la juventud, no hay edad para ser Lolita. Porque mientras te sientas cómoda usando tus prendas, no importa de dónde vengas. ¿Qué edad tenés? 26 ¿De dónde sos? Florencio Varela ¿Hace cuánto que sos, Lolita? Desde 2008 30 ¿De dónde sos? Merlo ¿Hace cuánto sos, Lolita? 5 años 27 ¿De dónde sos? Soy de Bar del Plata, pero vivo en La Plata ¿Hace cuánto que sos, Lolita? Calculo que entre 4 y 5 años, te puse una. ¿Qué edad tenés? 20. ¿Hace cuánto que sos Lolita? Hace unas semanas. ¿De dónde sos? De tu caballito. ¿Edad? 18. ¿De dónde sos? De Florencia Varela. ¿Hace cuánto que te vestís Lolita? Hace un año. ¿Edad? 21. ¿Hace cuánto que sos Lolita? Desde el de 2007. ¿De dónde sos? Paseo de la entrada. No, Flores. Edad? 26. ¿De dónde sos? De, de zona sur, temprano. ¿Hace cuánto que sos, Lolito? Desde el 2004. 19. ¿De dónde sos? Florencia Varela. Un año. Edad? 19. ¿De dónde sos? De Kilmes. ¿Hace cuánto que sos, Lolito? Desde el 2009. ¿Qué edad tenés? 21. ¿Hace cuánto que sos, Lolito? Desde mis 15, 16. ¿Edad? 26 ¿De dónde sos? De Florencia Varela Uso Lolita hace 3 años El Lolita es una moda muy amplia y consta de muchos estilos Cada uno de ellos tiene una silueta en común que se compone por una falda acampanada, medias, zapatos de punta redonda, camisas con volados, accesorios, maquillaje y peinado acompañando el eh, estilo Sería Classic, old school. classic. 11 pero de más tirando a Sweet porque no es un que digamos. Codona, Sweet. Ah, sería Ghosting or school Estoy usando una Classic, solita. Pero solo usar más Sweet. Sweet. Suite. Suite. Eh, yo me estoy en 2003. <risa> Tiene 10 <risa> años este vestido. Classic. Muchas personas se preguntan: ¿Cuál es la finalidad de salir a la calle así vestido? Pero, ¿cómo se puede explicar que uno no hace más que expresarse a su manera, sin importar los cánones de la sociedad en la que vivimos? Lejos de ser una novedad, el Lolita en Argentina ya lleva más de 6 años imponiendo estilo, sabiduría y, sobre todo, sueño. No hay forma de ser Lolita más que viviéndolo, respirándolo y siendo parte de él. Ese ritual de vestirse, el camino a un tea party, el verse con seres queridos y la magia de volverse arte es lo que te lleva a elegir este camino. Vive en Lolita y tu vida tendrá un sabor más dulce, porque aunque sea un ensueño, siempre Lolita será nuestro lugar de pertenencia, donde recuperamos y reforzamos nuestra inocencia. Esa inocencia es ser feliz con pequeñas cosas, porque a nadie se le puede impedir ser feliz.